Nos metemos directo en la información. Se viene la primera encuesta nacional migrante, por eso queremos comunicarnos, queremos hablar qué, qué es, en qué situación se encuentran hoy por hoy los migrantes refugiados, refugiadas aquí en nuestro país. Estamos en comunicación en este momento con Lourdes Riva de Neira, de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Lourdes, bienvenida. Hola, buenos días, Sofía. Aquí Rizo también te, te saluda. Eh, bueno, Buen Lourdes, arranquemos entonces por saber que, cómo se impulsa esta encuesta nacional migrante, eh, ¿cómo, cómo surge la necesidad, imaginamos, pero queremos queremos saber concretamente. Sí, mira, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la comunicación. y eh, Bueno, hace un hace un tiempo, a partir de la pandemia, este, de alguna manera se, se vino a visibilizar cuál era la situación de la comunidad migrante eh, y refugiada en, en Argentina, además después de, de cuatro años en que las políticas migratorias fueron políticas de, de, de represión, de persecución, y donde más de 70.000 personas y compañeros y compañeras migrantes eh, quedaron sin poder regularizar su situación migratoria. Hace, hace mucho que esto lo veníamos pensando entre varias organizaciones de migrantes y la academia, especialmente de, de, del equipo de investigadores e investigadoras del CONICET, y, y bueno, surgió eh, la necesidad de poder hacer una, una encuesta donde podamos contar con insumos cuantitativos, porque cuando se habla de, de, de la migración, incluso para, para, para crear mitos alrededor Ajá. de lo que es eh, la migración, eh, siempre se hablan de números que, que, que, que, que no hay... Eh, que no son a ciencia cierta, que no hay que, que no son hechos de buena investigación así que bueno se lanzó por esa razón esta primera encuesta a nivel nacional y que queremos que, que se realice todos los años en esta misma en esta misma fecha para poder tener eh, datos exactos de cuál es la situación de la comunidad migrante y de los refugiados, ¿no? Acá en la Argentina. En este caso es virtual. Contanos si ya comenzó, cu hasta cuándo hay tiempo para para notarse y dónde. ¿Dónde encontramos esta encuesta? Sí, mira, nosotros eh, esto ya lo lanzamos el 15 uh -huh. de, de noviembre y va a durar hasta el 15, perdón, el 15 de octubre hasta el Ahí está, 15 de noviembre. Sí. Eh, y esto lo pueden encontrar en todas las páginas de. de de Facebook, de las organizaciones, por ejemplo, en la red lo pueden encontrar, y si no, eh, lo encuentran en la, en la en la página de la red de Eje de, Inmigración de del CONICET. y sí, pedimos a toda la comunidad migrante y refugiada de que puedan, puedan realizar el, el, esta primera encuesta, que de alguna manera también nos va a dar la posibilidad de que se generen políticas públicas destinadas a la comunidad migrante, ¿no? Que en la agenda eh, política pueda, pueda, obviamente eh, tener en cuenta toda toda la, la, la agenda migrante también. Y hablando de, de políticas públicas, Lourdes, eh, ¿qué, ¿qué contacto, qué diálogo, qué articulación hay con el Estado eh, en cuanto a esta encuesta también? Digo, ¿cómo se puede pensar para que sea por parte del Estado tener este registro tan importante del que hablas por las desigualdades que sufren también eh, migrantes y, y refugiados? Sí, mira, bueno, la idea es justamente después de tener eh, los resultados que ellos puedan contar, que el Estado pueda contar con con, con esta información para que a partir de allí puedan justamente generar eh, políticas públicas que nosotros venimos exigiendo, nosotros venimos exigiendo hace unos años, este, como te decía eh, en el gobierno anterior, lamentablemente hubo un gran retroceso en cuestión de, de, de acceso a derechos para la comunidad migrante, y bueno, y eso se vio reflejado este, ahora en la pandemia, ¿no? Este, eh, más del 80% de la comunidad migrante no ha podido acceder, por ejemplo, al a IFE, eh, no pueden acceder a a, a las políticas sociales porque, porque no tenemos documentos. O sea, se tiene que entender que una persona sin documento no existe y también es... Creo que, que, que es importante entender que, que el migrante, la migrante no quiere estar sin documento, o sea, no es eh, eh, la voluntad del migrante, todo lo contrario, uh -huh. un migrante es lo que necesita y lo primero que quiere es contar con un documento estar de manera regular para poder acceder a un, a un trabajo eh, registrado, cosa que sin un documento es imposible, casi siempre, eh, se accede a trabajos este, que no están registrados o uno tiene que, que, que, que, que empezar un microemprendimiento, el trabajo informal, pero que bueno nosotros lo podemos ver eh, con los compañeros generales, por ejemplo, también al, al ser trabajadores eh, informales, eh, bueno toda la represión que hay por parte de la policía. Realmente es como, como muy compleja la situación y creo que no se está... Eh, digamos no está en agenda no se está discutiendo no se está viendo una, una, una solución si bien nosotros estamos teniendo este diálogos como Red de Migrantes con el Ministerio de las Mujeres, con el Ministerio de Desarrollo Social eh, pero digamos que esto debe de ser eh, eh, política pública ¿no? uh -huh, uh -huh. Lourdes eh, ¿qué tal? buen día eh, me, además de la descripción más del contenido político al menos me interpela preguntarte eh, cómo está la, la comunidad argentina para la situación de los migrantes ¿Cómo, cómo nos estamos comportando digo? y también prácticamente lo extiendo a la pregunta cómo ves eh, los medios de comunicación en función del trato a, al migrante Mira, Lamentablemente a ver, la xenofobia, la discriminación y el racismo este, creo que es una materia pendiente en, bueno, en muchos países, si bien se había avanzado mucho con, con esto, yo tengo más de 27 años viviendo en la Argentina y, y te digo que cuando llegué eh, a cada esquina me paraba la policía y me pedía el documento porque me decía que en Argentina no había negros ni indios. Eh, entonces... <ríe> como para tener una, una, una, una idea ¿no? claro. de que, cuál es la construcción de alguna manera de esta sociedad. No digo todos pero todas, pero es como ese concepto, ¿no? Este, eh, el migrante que llegó de, de los barcos y no, y no se acepta el migrante que viene de los colectivos. Y en situaciones difíciles este, eh, económicas, las que estamos viviendo ahora, eh, siempre, siempre la xenofobia eh, y la discriminación eh, sale sale a la luz. Somos el chivo aspiratorio y los medios de comunicación hegemónicos se prestan para eso, ¿no? Sí, sí. Este, ahora, por ejemplo, eh, en, en esto del desalojo de Guernica, eh, una gran mayoría de migrantes, ¿no? De extranjeros que están tomando las tierras. O sea, todo eso genera después en la sociedad eh, y el racismo y la discriminación, sí o sí.